Estimados estudiantes, felicidades por su desempeño en la segunda sesión. Si ya completaron todas las actividades de la semana 2, deben tener esta insignia. Si aún no la tienen, es porque les falta alguna actividad. Revisen por favor el avance de actividades del la del curso para ver cuál es la que les hace falta. Durante esta sesión han participado en promedio 8 alumnos. Fueron 8 quienes procuraron participar con este eje documentativo. Los no felicito. Si aún no lo han enviado, todavía pueden hacerlo. Se otorgó la insignia a quien envió en primer lugar el texto argumentativo. En esta ocasión la obtuvo Bricio. Felicitaciones por su esfuerzo. La insignia del mejor texto argumentativo de la semana 2. Se otorgó a Bricio e Israel. ¡Muchas felicidades! Siete alumnos enviaron su corrección del texto argumentativo de la semana 1. Israel y Bricio lo enviaron primero. ¡Felicidades! Recuerden que el viernes es el último día para enviar el texto documentativo de la semana 3. En esta ocasión, el foro de redacción consistirá en tu autobiografía. Los invito a realizar las actividades de la semana 3. Estamos acercándonos a la meta. ¡Ánimo! Si tienes actividades pendientes de las semanas anteriores, todavía puedes entregarlas. Mucho éxito en la tercera sesión.